Hola amigos, bienvenidos, en esta oportunidad les voy a enseñar a dibujar un bonito tornillo como este Muy rápidamente, en menos de 5 minutos, utilizando el software FreeCAD. Y bueno, comencemos Bueno amigos, lo primero es instalar el complemento para lo cual voy a herramientas Luego voy a administrador de complementos Espero a que termine de descargar la información sobre los complementos disponibles, los espacios de trabajo disponibles y aquí busco la que dice Fasteners. Después lo que hago es darle clic en Instalar, Actualizar y Seleccionado y espero a que termine de clonar el módulo y listo. Luego le doy clic en Cerrar, le doy clic en OK y con eso me reinicia el FreeCAD después de que lo reinicia, esperamos un momento y... taran, aquí no abre bueno, entonces lo doy, ya puedo crear mi, mi nuevo módulo, mi nuevo proyecto y acá pues lo que hago es cambiar al módulo de... Fasteners, este Fasteners y aquí pues me sale para crear muchas cosas, tornillos, espaciadores de PCB Tuercas, arandelas, tuercas extrañas, eh, aparecen tornillos de todo tipo, hexagonales, con huequito hexagonal, aparecen de estos planos, estos más redonditos, aparecen muchas clases de tornillos, como pueden ver, aparecen acá de, de pala, de estrella, ¿sí? Y bueno, entonces lo que voy a hacer es crear uno de esos tornillos que tiene cabeza hexagonal y que tiene un flanche. Como pueden ver, pues ya me creé el tornillo ahí automáticamente. Ya está toda la cabeza, todos los bordes que venir redondeados están redondeados. Esta punta de acá no está tan, tan afilada, sino que está con su cosito ya. Y listo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para cambiar el tamaño de este tornillo? Bueno, lo que vamos a hacer para cambiar el tamaño de ese tornillo es darle clic acá, donde está el tornillo, en este caso es este M6, y venimos aquí donde dice diámetro, diameter. Acá nos aparece por defecto con un M6, pero lo podemos cambiar, por ejemplo, yo quiero ponerle un M10, luego le doy clic acá y listo, con eso ya como ven, uh, me apareció el tornillo más grande, ya se volvió más grande, ya es un M10. Ahora, para cambiar la longitud, eh, venimos acá donde dice length, length y cambiamos 20, digamos, por otro, por 45, y le damos clic acá. Y ya cambió la longitud, como pueden ver. ¿Listo? Entonces, ahora lo que quiero es que se vea la rosca. Para que se vea la rosca, vengo aquí abajo donde dice thread, thr. -E d, y le cambio de false a true y con eso le doy clic le doy clic y me aparece la rosca como pueden ver y bueno amigos ya conocen la rosca y si sí, amigos así es como se hace estos tornillos en muy rápidamente en menos de 5 minutos y eso porque les estoy explicando porque si no sería aún más rápido así que pues bueno amigos si les gustó este video no olviden dar like y suscribirse este canal se llama experimento de Rafa Geek 2013 nos vemos en un próximo programa hasta pronto